extra, csg.bet, una página muy segura y divertida Link en la descripción Y muy buenas bochenes, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal, yo soy Mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO Así que si no se lo quieren perder, no se vayan del video Antes de empezar con los contratos, quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal y dejes alto like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 y se podría decir que la probabilidad de ganar o de quedarnos igual será de casi un 50% y si te gustan los contratos baratos y rentables te dejaré aquí arriba una lista de videos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas moradas y estas van a ser todas de la caja Broken Fang vamos a utilizar 5 armas en Field Tested y 5 armas en Minimal Wear el valor de este contrato será de alrededor de con $7.50 y las probabilidades de profit serán superiores al 60% este contrato tendrá la dificultad de que por ahí las armas moradas se nos dificulte un poco conseguir los float pero este contrato sirve mucho para farmear dinero palpitando al final del video quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like y ahora sí, para este último contrato vamos a necesitar armas moradas y estas van a ser 5 armas Minimal Wear de la caja Danger Zone 3 armas Field Tested de la caja Broken Fang y 2 armas Field Tested de la caja Snake Bite El valor de este contrato será de alrededor de $7.20 y las probabilidades de Profit serán superiores al 40% este es un contrato medio complicado, pero sin duda alguna sacaremos armas muy bonitas de la nueva caja y de la caja de operación Broken Fan. Y bueno guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy, espero les haya gustado, espero les sirva, y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Siempre anda motivo para los para la parte que me con la banda con Pa lo puro le meto sin disimulo Pa tranquila que me sumo Tú mato dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento número uno